En este momento más información desde Roboré, eh, Alex, adelante por favor con la información. Estamos aquí en el aeropuerto de Roboré, donde ya se encuentran las aeronaves que realizarán el sobrevuelo y también los helicópteros con Bambi Bucket para el trabajo de sofocación de las llamas que se están dando en la chiquitanía. Señor ministro de la presidencia quien nos va a indicar cuál es el trabajo del sobrevuelo y nos va a mostrar también, por favor, señor ministro. Hola, muy buenos días. Eh, un placer saludarlos desde la ciudad de Roboré. Estamos en el centro de operaciones aéreas y en pocos minutos más eh, vamos a realizar un sobrevuelo de reconocimiento entre Roboré y eh, Choboreca, la frontera con, la frontera con, con Paraguay. Eh, en, esta, en esta región, si, si, si me acompañan, si me acompañan con, la, con, con la cámara, estamos acá en Roboré. Y nos vamos a desplazar hacia el sur, más o menos 60 millas para hacer el reconocimiento de toda esta zona que corresponde al municipio de Charagua, provincia cordillera del departamento de Santa Cruz, una de las provincias más grandes del departamento de Santa Cruz. Y luego recorreremos a lo largo de la, a lo largo de la, de la frontera para hacer un reconocimiento sobre esta, esta región que es casi como el tripartito, la frontera entre Paraguay, Bolivia y Brasil. Aquí también tenemos un, un evento de, de magnitud, queremos saber cuáles son las dimensiones del incendio en, en esta región. Estamos haciendo un, un reconocimiento también eh, para dar pautas operativas a, a las operaciones del, del avión del supertanker y creemos que esta es, esta es la región, una de las primeras regiones donde tiene que operar. Eh, debido a que estamos en el umbral de uno de los parques, una de las reservas forestales más grandes de la, de la, de, de la región. De la misma manera, sobre, sobre, sobre la frontera con, con el Paraguay y en el triángulo Puerto Busch, Brasil, Bolivia y Paraguay. Esa es la tarea que nos corresponde hoy en la mañana. A mediodía, con el, en base a este reconocimiento, eh, cruzaremos, informes satelitales del momento para tomar decisiones de intervención aérea eh, y también para ver si se despliegan patrullas terrestres con apoyo de la quinta división. Señor ministro, ya se ha tomado contacto con autoridades de Brasil, de Paraguay. Usted indicó de que este es un problema trinacional. Ah, hace unos minutos he tomado contacto con el viceministro de Defensa Civil del Paraguay. Eh, es... Eh, el, el equipo de defensa de emergencias en realidad del Paraguay también está desplegado en la frontera acá en la parte de chuboreca, y ellos se han puesto a disposición eh, están disponibles para, para cooperar con, especialmente con maquinaria que corresponde a, a, a esta parte de, la, de esta parte delito. Y entonces, eh, en la medida de, la, de nuestras posibilidades, eh, vamos a realizar eh, coordinaciones eh, binacionales, en este caso con Paraguay. Y después del reconocimiento sobre Puerto Bush, seguramente también tomaremos contacto con autoridades del Brasil, porque nos afecta el, el, el, el incendio, está afectando a las dos regiones. Muchas gracias, señor ministro.